Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Santi García Cremades y vosotros nos conozco, así que os voy a llamar X, ¿vale? La incógnita. Vamos a celebrar este año 2020, feliz año lo primero, felices fiestas, ser felices y todo, toda la felicidad para vosotros, pero vamos a hablar de matemáticas y vamos a hablar por qué 2020 es un año especial numéricamente hablando. Así que lo primero de todo, a bailar. <risa> 2020 es especial porque lo dice la numerología. 2-0-2-0. 2-0 quiere decir que vamos a tener el doble de fuego interior. Las neuronas van a ir el doble de rápido. Los dolores de espalda, el doble de fuertes. No, vale, esto es numerología, todo mal, todo mal en la homeopatía de las matemáticas. Vamos a hablar de matemáticas de verdad. De la teoría de números, concretamente. Vamos a hablar de que 2020 es un número autobiográfico. Lo dice la descripción del vídeo, ya no es una sorpresa. 2020 es autobiográfico. Número autobiográfico es un concepto, no es que nos vayamos a conocer mejor este año, que espero que sí, pero es otro tema. Es que 2020, o cualquier número autobiográfico, describe el propio número según la ordenación de sus dígitos. El primer número que corresponde al número 0, dice la cantidad de ceros que tiene ese número. El segundo número dice la cantidad de números que tiene el 1, el cantidad de unos que hay en el número completo. Y así, todos los números, el 2, número, la cantidad de doses, el 3, la cantidad de treses, y así, por eso se dice que se autodescribe, que es un self-descriptive number, es un, un número autobiográfico en castellano. Así que vamos a ver cuántos números autobiográficos hay y si correctamente es un número especial, 2020 por eso. Vamos a verlo, tengo una pizarrita aquí, como podéis ver, me han regalado eh, Santa Claus, Papá Noel o Hanukkah, lo que queráis vosotros llamar. Pues mira qué bonito, además aquí se ve el agujero negro de este año, mira, ¡Wow! aquí lo tenéis, lo tengo aquí en mi cuarto. Pues vamos a ver un ejemplo que va a ser más fácil. A ver, yo digo eh, A, B, C y D, me pongo abstracto, ¿vale? Y digo A, B, C y D, no sé si lo veis ahí, A, B, C y D, pues A es el número de ceros que tiene el número, B es el número de unos que tiene el número, C el número de doce que tiene el número y D el número de trece que tiene el número esto es un número de cuatro dígitos vale, pues yo le doy aquí a borrar y así no gastó papel, pipi vale vamos a hacer un juego que es buscar números autobiográficos os lo dejo como, como tarea Así que le pausáis, pausáis al vídeo y jugáis vosotros en cuanto queráis, le pausáis para no hacer spoiler y, y jugáis, que esto es un juego muy, muy divertido. Vamos a ver, por ejemplo, yo digo, el 1, coño, el 1 tiene que ser autobiográfico, no, porque es el primero. El 1 dices, pues ¿cuántos números ceros tiene el 1? Ninguno, ninguno, tiene cero ceros. Como aquí pone 1, pues ya está mal todo fuera, hay gente que, que intenta hacer trampa y dice, oh, pues si yo pongo 0, 1, ya tiene aquí esto, la cantidad de ceros que hay, que ya hay 1 o sea, mal, todo mal porque el 1 sí que es la cantidad de unos y aquí es todo bien pero el 0 falla la propiedad todo mal, ¿vale? yo digo, venga pues, eh, el 2 mal, el 3 mal, el 4, mal vamos a coger de dos dígitos yo digo, el 10 él dice que es ¿no? Porque dices un 1 un y un C. Ah, no, no hay un 0. ¿Vale? Aquí dice que hay un 0, que es este, y sin embargo dice que hay 0 unos. O sea, mal, todo mal. Yo digo, el 11. El 11 mucha gente se equivoca. ¿Vale? Dice, el 11 dice, hay un 0 y un 1. Efectivamente hay un 0. Digo, ay, no, no hay ceros. No hay ceros. No hay ceros. ¿Vale? ¿Y cuántos unos hay? Hay dos. O sea, debería ser aquí un cero y aquí... No está, mal, no está bien. No está bien. No está bien. De hecho, el primer número habría que irse a un número de cuatro dígitos. Muy difícil que es el 1, 2, 1, 0. Este es un número autobiográfico. El primero que conocemos. ¿Qué número más bonito lo veis? 1, 2, 1, 0. Hay un 0. Aquí está. Hay un dos unos, uno y dos hay un dos que está aquí, y aquí hay cero treses, o sea que este número es el primer número autobiográfico, lo celebramos un poco bien, bien, bien y vamos a, a buscar el siguiente número y la gente empieza a decir ostras, pues voy a, a seguir aquí 1, 2, 1, 1, no hay manera, ¿cuántos 4 hay? Me cago en la mano, pues dices, pues sí, el segundo número autobiográfico es el año que entramos, este 2020, un año autobiográfico de verdad, 2, 0, 2, 0. ¿Qué número, lo veis? Esto va a ser difícil que se vea, ¿eh? Bueno, hay dos ceros, 1 y 2, correcto. Hay 0, 1, sí. No hay ningún uno. Hay dos doses, uno y dos, correcto. Y cero treses. Es correcto. Es el segundo número autobiográfico. Qué bonito, qué bonita propiedad. Que nos emocionamos todos. Me pongo a llorar. Bueno, vamos a, a seguir buscando. Ya vamos a acelerar un poco porque los números, el siguiente número no lo vamos a vivir, ¿eh? 1210. Si es el primero de todos. Ese o año fue muy especial, ¿eh? Godofredo de Estrasburgo eh, escribió un poema eso ya dice, uff, qué bonito además Venus ocultó a Júpiter en septiembre de ese año que eso pasa cada 300 y pico años es una, una propiedad muy, muy curiosa o sea, 2210 fue un año especial, así que do, 2020 por lo tanto, también especial no bueno, eso ya habrá, habrá que verlo, pero vamos a ver que esto no va a ocurrir en nuestra vida nunca más porque el siguiente año que es autobiográfico, ya nos tenemos que remontar a un número de seis cifras y lo vamos a ver aquí en esta otra pizarra que se ve mejor. Vamos a verlo aquí. Acercar esto. Bueno, pues ya estamos aquí en la pizarrita. Parece esto la ruta de la suerte. A por el bote eh, oh, eh. Bueno, lo veis aquí. Están bonitos los números autobiográficos. Como veis, el primero, 1210. El segundo, 2020. El tercero ya es 21.200. Cinco dígitos. Y aquí vamos subiendo cada vez un dígito. Este tiene dos más es 3.211.000 euros, ¿vale? Tenemos aquí el que empieza por 4, el que empieza por 5, el que empieza por 6 y aquí me quedo porque por definición de número autobiográfico solamente puede tener 10 dígitos y este tiene justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Ahí terminaría, sería el último número autobiográfico, aunque veremos que vamos a hacer un poco de trampas y vamos a generalizar Cómo se construyen los números autobiográficos Hay una forma que la veremos a continuación Bueno, estos dos Ya los hemos visto, este también es fácil Porque dices, mira, hay dos ceros Uno y dos, hay un uno El que está ahí marcado, que veréis que siempre Hay uno que se marca, el uno, el uno, el uno Eso lo veremos después Aquí hay dos doses, el primero y el segundo Y Aquí cero treses Y cero cuatro, ¿vale? Porque no hay treses De hecho, estos tres primeros números autobiográficos son los números autobiográficos que están en base 3. No hay el número 3, solamente con el 0, el 1 y el 2 se construyen. Así que esto es base 3 y si veis, en binario no hay ninguno. Eso ya también lo podéis buscar. No hay ningún número binario autobiográfico. Después este sería en base 4, en base 5... Cuando digo en base 5, en base 6, quiere decir eso. Que no se puede usar el número 4 y, y posteriores no se pueden usar solamente los anteriores. 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Lo comprobáis. Base 5, base 6, base 7. Y así lo vamos a ir construyendo con este análisis abstracto de lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vemos este. Este me voy a parar bastante porque tiene una lógica eh, aplastante. Que esa es la lógica que me gusta, la, la, que, la que te aplasta. Aquí te, tenemos que hay un 3. Porque hay tres ceros. De hecho, siempre va a haber una construcción de tres ceros al final del número. Lo vemos aquí: tres ceros, tres ceros, tres ceros, tres ceros. Siempre tres ceros. A partir de ahora, todos los números van a tener tres ceros al final. Así que, mínimo, este va a tener tres. Y van a ser consecutivos según el número de dígitos totales que tenga el número. Entonces, el tres, tres ceros, correcto. El dos, dos unos. Uno y 2. Veremos que siempre vamos a tener dos unos: dos unos, dos unos, dos unos. Dos unos Dos unos, Los que van a marcar la posición del dígito que vamos a, a ir construyendo. Entonces yo digo, vale, pues después el 1, este también va a ser fijado, ¿lo veis? Siempre un 2, que va a ser precisamente la cantidad de unos que hay. O sea, un 2, un 2, un 2, un 2. Y ahora viene la marca de la posición de la base que estamos construyendo. Como este es base 4, pues tiene un 1 en el número 4, en la posición 4. En base 5 tiene un 1 en la posición 4 quinta y como veis hay que ir construyendo ceros en medio aquí en la base 6 tenemos que poner en la posición 6 tenemos que poner un 1 y hay que poner ceros hasta llegar a la posición 6 entonces 5 2 1 0 0 1 y después tres ceros el siguiente 6 que la posición ya es el número en orden el 6 que empieza por 6 2 1 están fijos hay que poner como es base 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ponemos el 1 s y aquí en medio ponemos pues 3 ceros que hay y corresponden a 3 ceros más 3 ceros, hay 6 ceros ¿vale? entonces yo digo este sería el último número autobiográfico que tenemos según la definición pero según esta propiedad podemos extrapolar este número a infinitas dimensiones no, ya digo, eso es otra teoría, en teoría de números vamos a hablar de dimensiones finitas. vamos a hablar en base pues n en base n. Entonces, yo digo, en 2020 lo voy a dejar, que me gusta tanto, que vamos, me caso con él. Esto después le dice a cámara rápida, ¿vale? Para que no me borrar Así que vamos a construir ahora en base n un número autobiográfico. Base n. Así, mayúscula para que tenga más, más power, ¿vale? Entonces yo digo, base n, vamos a, a pensar qué ha pasado hasta ahora. Si es base n... El primer numerito siempre era 1 menos de la base. Porque no se puede usar el n. En base n está el n menos 1, es el último número. En base 10, está el último dígito es el 9. Después ya viene el 1, 0. ¿Vale? Entonces, en base n, el primer numerito va a ser n menos 1. Ese es el primer dígito de todos. Después ya lo hemos visto, ya hemos tenido la capacidad de abstracción. Vamos a tener un 2 y un 1. Y después había aquí unos cuantos ceros ¿cuántos ceros había? pues vamos a irnos a la posición n n sería 1, 2, 3, hasta la n y aquí tendríamos n menos 3 porque hay 3 números antes ceros, entonces 0 y 0 n menos 3 ceros los que sean, después un 1 que eso también está fijado, y tres ceros al final, muy bonito los tres ceros, que son los mismos tres que faltan aquí, de 1, 2 y 3. Así que este sería un número generalizado autobiográfico, que cuando nos quedan más dígitos, en base 10, dice. Y, y después en base 12, pues la gente pone una A, en vez del 10, pone una A. O en una B. Por ejemplo, yo digo el 9, 2, 1, 4, este es en base 10, ¿vale? Sería eh, n-3, que serían en base 10, serían 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2 y 3. Este sería el número en decimal. Pero la gente que dice, pero bueno, ¿hay más? Pues sí, la gente, cuando no tenemos más dígitos, ponemos una A, esto se queda, ponemos un cerito más y ya tenemos otro. Ponemos una B, que es el siguiente, en base duodecimal, tenemos otro cerito más y ahí lo tenemos con esto desearos un 2020 muy feliz muy autobiográfico o como queráis tomarlo vosotros yo tengo propósito de año nuevo volver a youtube con mucha fuerza si os gusta este tipo de vídeos pues ya sabéis lo ponéis por aquí decís decir cosas me gustan los teoremas pues hacemos teoremas me gusta que bailen más pues bailo más y yo soy un mandado yo aquí he venido para satisfacer vuestros caprichos así que solamente desearos lo mejor para este año con muchos propósitos, que los cumpláis, yo los voy a cumplir aquí por lo menos en YouTube, los cumpliremos, Raíz de Pi Forever, y deciros que este vídeo le tengo que agradecer a, a Miguel Ángel, el de Gaussianos, el blog Gaussianos, referencia en el mundo entero, o por lo menos debería serlo, de divulgación matemática, os lo recomiendo, lo dejo en la descripción, que yo vi esto hace tiempo, lo del número autobiográfico, y en los comentarios mismamente, como nosotros aquí en YouTube, se retroalimentaron para crear esta, estos conocimientos matemáticos, que también hablaba mucho eh, Picover, que también lo recomiendo Tiene un libro que se llama Las claves del infinito, pues ese lo recomiendo Para que, para que le echéis un ojo También habla de esto, del número autobiográfico Y que bueno, que, que ya está Por inducción N más 1 Nos vemos, nos oímos hoy Todo, ¿vale?